Hello, estamos con Gonzalo, estamos en el punto central de Beijing, de la ciudad de Beijing, según esto. Yo no estoy segura de que sea así, pero si esto lo dice, vamos a creerlo. Estamos en el parque Jingshan, justo al frente de la ciudad prohibida. Yo lo recomiendo harto porque la entrada vale solo dos kuai, solo dos guiones. Mira esto bonito que de abajo cuando uno entra se ve así como en la montaña y tiene altos como templitos y cosas y tiene esta vista maravillosa que les vamos a mostrar que ojalá se vea en la cámara, no lo sé pero es la vista a la ciudad prohibida entonces se ve ecuático porque si uno viene de la ciudad prohibida uno vino, vio millones de casas y no se da cuenta realmente como lo majestuoso que es, es como gigante y Todas las casitas, como vino, va salón por salón, ve las cosas principales, pero no se da cuenta los lo qué que es. Así que... Eso, eso blanquito que se ve ahí, si es que lo ven, es el río que está congelado. Así que, es hermoso, es un parque que se llama Jin Shan, no lo hemos recorrido todo, pero... igual subimos un par de escalones y nos calzamos... Un tip, nosotros fue porque lo no alcanzamos, pero si vienen tráiganse en su mochilita comida, algo así, porque no hay ningún lugar donde comer aquí, ninguno. Así que tráiganse sus galletas, su cocabí, sus frutas, sus choquitos, qué sé yo. Así que es Jinshan, ciudad prohibida, el punto central de Beijing para ustedes.